locuras ya, nuevas aventuras vas a disfrutar, quédate y dale like, like, like, suscríbete al canal, bien atento. ¡Te vi, eh! Sabía que eras vos Nunca te creí cuando le echaste la culpa a Encito estoy hablando! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Otra vez! ¡Basta! ¿Acaso esta será ahora mi vida? ¡Me la voy a pasar juntándole la caca al conejo! ¡Ahora conocerás la furia de Casimocho! ¡Ah! Que cuando mi familia lo trajo, me dijo que iba a ser como tener un peluche. Ah, por fin todos mis ahorros dieron su fruto. Por fin tengo un auto. Ahora podré conquistar a Granny. Eh, arriba las manos. Oh, señor ladrón. ¿No le parece un poco trillada esa frase? ¿Qué? ¿Querés que te meta un tiro? No, no, no, no, no, no, no. Dame las llaves. <risa> Lograré escapar con el botín del banco. <ríe> ¡Cofi! ¡Vení para acá! ¡Cofi! ¡Te estoy dando una orden! ¡No te muevas! ¡Obedeceme! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¡Cofi! Co ¡Estás bien! ¡No te pasó nada! ¡Respondeme, loca! Una caca es sí y dos cacas es no Ay, gracias a Dios no detener al ladrón Me había robado mi auto ¿Eh? ¿Auto? Ah, ah sí, sí Detuvimos al ladrón de, del auto, sí Ustedes son mis héroes Claro, porque Casimocho es un superhéroe Aunque ahora se está lavando mi traje no importa, porque un superhéroe no se identifica por una capa y por unos calzones sensuales ¿Cómo podría agradecerle por recuperar mi auto? Eh, deme un millón de dólares eh, Bueno, eh, con 100 pesos me conformo ¿Sabes qué? Déjelo, le regalo mi auto ¿Qué? ¿Ese auto todo destruido? ¡Tarararararara! ¡Meteoro! ¡Meteoro! ta ta ta ¡Ta-ta-ti-ta! ta -tata ¡Ay, quítese de la calle! <risa> sí, sí. ¡Ay! ¿Por qué será que a uno no lo dejan nunca soñar despierto? <risa> ¡Amor! ¿Te acordás que el mes pasado fue tu cumpleaños y no te regalé nada? ¡Ay! No me digas que me compraste el vestido negro que quería! ¡No! Mejor, me compré un auto. ¿Qué? ¿Eso es un auto? ¿Pero cuánto lo pagaste? Bueno, al principio el dueño me lo iba a regalar, pero al final terminamos negociando. ¡Mira lo que lindo, amor! Este auto es todo lo que soñé. Voy a ser un corredor de carreras. Pero, ¿casi mucho cuánto pagaste por este auto? Si lo que te preocupa es el dinero, no le pagué nada. Solo le di los papeles de la casa. ¿Qué? ¿Me la casa? Oh. ¡Para un auto! ¡Sí! Familia, no puede ser normal ¡Vamos! Bueno, bueno, si ya tienen todo Por favor se retiran de mi casa que tengo una cita ¡Ay! Ahora que tengo una casa Por fin Granny será mi novia Y la voy a besar así ¡Muy bien, familia! ¡Comencemos con esta aventura! ¡Se fue! Dentro del equipaje está mi maleta con el dinero que me robé. Tengo que recuperarlo. ¡Vamos de paseo! ¡Pi, pi, pi! ¡En un auto feo! ¡Pi, pi, pi! ¡Pero no me importa! ¡Pi, pi, pi! ¡Porque llevo torta! Ah, amor, ¿y la torta? Casi mucho, no me hables, estoy muy enojada Vendiste la casa sin mi permiso y ahora vamos a tener que vivir dentro del auto No te preocupes amor, tengo todo planeado Mirá, vamos a competir en la gran carrera nacional Y ganaremos el primer premio Y con ese dinero recuperaré la casa, es un plan redondo ¿Y no era más fácil no vender la casa? Un plan redondo Cinco minutos después ¡Oh! No, ¡El auto parece que dejó de funcionar! ¡Ja! Lo que faltaba. Tranquila, tranquila. Yo lo soluciono. Encito, anda a revisar el motor. ¡Sí, papá! Hija, si mucho. Ya llevamos dos horas y el auto no funciona. Ya lo soluciono, ya lo soluciono. Hijo, mamá se está impacientando. ¿Qué pasa con el auto? ¿Lo arreglaste o no? No, solo estoy haciendo que lo arreglo. Soy un niño, no sé reparar autos. Oh, y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Darandar! Oh! ¿Casimocho? ¿Vos no reparas casas? Últimamente los materiales están muy caros. Ahora me estoy inclinando más para reparar autos, heladeras, televisores, desbloqueos celulares. Ah, sos todo un buscavidas. Y se hace lo que se puede. Bueno, me encanta que te lleves bien con tu hermano. Pero acá nos estamos muriendo de calor. ¿Hermano? Él no es mi hermano. Pero ¿cómo que no? Si son iguales. Y los dos se llaman Casimocho. Bueno, yo tengo dos teorías. Una es que existen multiversos. Y este Casimocho es de un universo paralelo. Y la otra teoría. Es que mi mamá tenía una doble vida <risa> Bueno, bueno, lo importante Es que casi Casimocho Les va a arreglar el automóvil ¡Casimocho! ¡Sí! ¡Sí! sí ¡Puede! ¡Ay, pero qué bien baila! <risa> ¡Con ustedes! ¡El coche Cochimocho! ¡Aplausos! ¡Ay, me gustaba más antes! ¡Ahora sí! ¡Participaremos de la carrera y vamos a ganar! ¡Bienvenidos a la carrera anual de la Ciudad Pirulina! Nuestros corredores han venido de todo el mundo a participar. Y el ganador hoy se llevará un quintillón de dólares. ¿Un quintillón de dólares? ¿Eso es mucho o es poco? Suena que voy a poder comprar muchos juegos si ganamos <risa> Nuestros corredores el día de hoy son Sonic, Mario, Friend Goku, El Oso Freddy Y casi mucho Que gana el mejor <risa> Señor, venga un segundo It's me, Mario Sí, sí, usted <ríe> Ahora participaré de la carrera. Y cuando menos se lo esperen, recuperaré mi valija con el dinero. ¡Corredores! ¡Listos! ¡En sus marcas! ¡Ya! ¡Comienza la carrera! ¡El auto de Sony toma la delantera! ¡En segundo lugar, fuertemente ¡A ¡Acompañado por el auto de Boyfriend! ¡Le <ríe> atraparé, Casimocho! ¿Eh? ¿Dónde está casi Casimocho? ¿Pero qué es esto? ¡El auto del que nadie esperaba nada! ¡Nada está haciendo! ¡Vamos, Casimocho, arranca! ¡Arranca! ¡Vamos a perder, papá! ¡Adiós el sueño de recuperar la casa! <ríe> ¡Ay, por qué siempre me sale todo mal! ¡Ah! ¡Arrancó! ¡Arrancó el auto! ¡Vamos, familia! ¡Vamos a ganar! ¡Casimocho empieza a pasar a todos los autos! ¡Vamos, papá! ¡Tú puedes! ¡Vive, sí, papá! ¡Vive, papá! ¡Sí! ¡Casimocho logra pasar el auto de boyfriend! Eh, ¡Maldito Casimocho! ¡No lo veo por ninguna parte! Eh. Va ¡A la piruleta que he cambiado que está Mario Bros! Eh, ¡Ahora recuperaré mi dinero! ¡No! porque ese número no existe. <risa> Ay, mi cabeza. Familia, ¿están todos bien? Sí, papá, estamos bien. Solo el conejo se asustó y se hizo un poco de caca. <risa> Ahora, son míos, entréguenme el dinero. ¿Su dinero? Si nosotros somos más pobres que la pobreza. Vamos, entréguenme el maletín. De verdad, no tenemos dinero. Cuando voy al cine, hablo en voz alta para que todos me tiren palomitas y así poder comer. <risa> no te hagas el vivo porque les pego un tiro, ¿eh? <risa> Yo no haría eso. ¡Ya! ¡Matanga dijo la changa! ¡Vamos, Kofi! ¡Haz lo tuyo! <risa> ¡Sí, nos derrotamos! ¡Muy bien, casi mucho! ¡Eres mi héroe! Mira papá, lo que encontré en la maletera! ¡Acá estaba el dinero que robó! Ahora podremos devolver el dinero al banco. ¿Devolverlo oh. Que compré una camioneta 4x4! 4 Ahora Granny será mi novia. Ay, está bellísima esa camioneta. Ah, ay, pero qué fea es la novia. Niños, vamos a hacer una fiesta en la casa. Sí. Una fiesta de limpieza. Ah. <risa> Al final todo salió perfecto, ¿no? <risa> <risa> <Ay>. <risa>